El CRM traduce en español gestión de la relación con el cliente. Es una herramienta digital que permite organizar y administrar las relaciones entre tu empresa y tus clientes. Estructura la información de manera rápida y sencilla en tu agencia de seguros. Funciona como un asistente virtual. Lo que hace es vincular a tu equipo y tus clientes en un solo lugar. Permite conocer cuántas ventas se hicieron y qué actividades se llevaron a cabo. Además, tiene la facilidad de asignar tareas a tu equipo de trabajo y realizar el seguimiento de esta labor en tiempo real. Puedes implementar mensajes para tus asegurados, como lo es la renovación de pólizas. Con una notificación automática le haces saber a tu cliente la fecha de vencimiento y cuál sería el medio de pago. Este proceso te ahorrará tiempo, dándole así un mejor servicio a tus clientes. Todo lo puedes hacer desde una sola herramienta, en tu computador o celular, como lo prefieras. El CRM permite el desarrollo profesional para mejorar tus relaciones comerciales, incrementar tus contactos y aumentar tus ventas. ¿Quieres saber más? ¡Escríbenos!